Los oxoácidos, también conocidos como ácidos ternarios, porque se componen de tres elementos, se forman principalmente con un óxido más agua. Partimos, por ejemplo, del SO3, que es óxido de azufre 6, y lo que hacemos con este óxido es añadirle agua. SO3 más H2O pues nos va a dar... Se escribe primero la H, luego el elemento central y luego el oxígeno, y después se suma, y si hace falta se simplifica. Hidrógenos hay dos, azufres hay uno, y oxígenos hay tres de aquí y uno de aquí, cuatro. H2SO4. Ese sería el ácido. Pues en general los ácidos ternarios, o oxoácidos, se forman de esta manera. Eh, los nombres que más se utilizan son los de la nomenclatura tradicional. Entonces, para saber qué nombre le tenemos que poner, tenemos que utilizar la tabla en la cual nos dicen qué prefijos y sufijos hay que utilizar en función del número de oxidación con el que esté actuando el elemento central. En este caso tenemos azufre, que está actuando con más 6, y según la tabla de números de oxidación, El azufre tiene más 2, más 4 y más 6. Como tiene 3, más 2 correspondería a hipo oso, más 4 correspondería a oso y más 6 corresponde a ico. Así que el ácido que se va a formar va a ser, como estamos en el caso del más 6, ácido sulfúrico. Sulf es la, la raíz que se utiliza para el azufre en la tradicional y con terminación ICO, porque estaba actuando con más 6. En la nomenclatura sistemática, o también llamada de hidrógeno, se utiliza poco aunque es conveniente conocerla. Lo que hay que hacer es escribir el número de hidrógenos que aparecen en la fórmula, en este caso aparecen 2, pues escribimos di hidrógeno porque aparecen dos hidrógenos aquí y entre paréntesis el resto de elementos que aparecen. En este caso aparece el azufre y el oxígeno y se escribe con prefijos el número que aparece de cada uno. En este caso se pondría de esta forma, tetraóxido sulfato. Tetraóxido sulfato. Tetra indica que aparecen cuatro oxígenos. Óxido es algo que se pone siempre. Sulf es el azufre. Y ato, al igual que oxígeno, también se pone siempre. Así que hay que poner... Óxido y ato siempre y cuántos aparecen de cada uno. Y se pone así de esta forma entre paréntesis. Es una forma un poquito compleja de llamarlos, pero siempre funciona, siempre es igual y es conveniente conocerla. Vamos a poner otro ejemplo, el H4P2O7, que corresponde a un tipo de ácido que tenemos en una tabla. Hay algunas reglas que se pueden aprender para estos ácidos. Esto es un diácido. También hay ácidos eh, polihidratados. Bueno, lo dejo en la descripción, los enlaces para, con una tabla con algunos, con algunos ejemplos, que es bueno conocer. Y uno puede aprenderse los ejemplos o aprender las reglas. Bueno, según la tradicional, pues eh, este va a ser el ácido difosfórico. Ponerle el nombre es fácil porque aparece un 2 en el fósforo pero quiero usarlo principalmente para ver cómo sería la nomenclatura según la sistemática. Pues según la sistemática aparecen cuatro hidrógenos, pues vamos a poner tetrahidrógeno, hidrógeno, que indicaría que hay cuatro hidrógenos, y entre paréntesis lo que aparece aparte, que es el P2O7, pues como aparecen siete oxígenos, ponemos heptaóxido, y como aparecen dos fósforos, difosfato heptaóxido difosfato. Siempre acaba en ato, siempre aparece óxido y tenemos que indicar cuánto aparece de cada uno. Pues esa sería la sistemática.